instituciones educativas uh, se ha instalado el paradigma tradicional enfocándose eh, solamente en lo administrativo y alejándose de los objetivos propios de la educación que es la formación integral de los alumnos. Tiempo después se propone un nuevo paradigma en que sí eh, se enfatiza en que los aprendizajes sí son influenciados por la gestión pidiéndole nuevas exigencias ...a las personas que lideran dichas instituciones. El problema que hay entre el cambio del viejo paradigma... ...el nuevo paradigma es que se nos da un nuevo modelo... ...pero no se nos dan las claves para lograr este cambio. Eh, es por eso que a partir de esto... ...se levanta el problema de que... Eh, ...los nuevos modelos de gestión educacional... Definen dónde debemos llegar, pero no entregan las herramientas para realizarlo. Para poder comprender eh, este nuevo modelo eh, y poder entender las claves que debemos eh, lograr para llegar a este nuevo paradigma, debemos partir por comprender cómo funcionaba el antiguo paradigma, específicamente las instituciones educacionales. El modelo que reina ahí obedece principalmente lo propuesto por Taylor F y Ford en lo que es la manufactura y que tiene que ver con el modelo de producción en masa frente a este modelo de producción en masa nace un nuevo modelo llamado Lean Thinking que proviene de lo que es Toyota Way ¿ya? desde Toyota Way eh, nace lo que es Lean en la industria del conocimiento lo que es agilidad es aquí cuando nosotros podemos hacer eh, el link desde el conocimiento a lo que es la educación y así eh, podemos llegar a una propuesta de gestión escolar Lean que finalmente nos llevará al logro del nuevo paradigma. Hipótesis. Lean Thinking y Agilidad entregan herramientas que posibilitan lograr el cambio de paradigma en gestión educacional propuesto por las políticas actuales.